Hola, hola. Hoy día les voy a mostrar este cómo encontrar el link personal de ustedes para comenzar a inscribir personas o para compartirlo y que otras personas puedan inscribirse en su grupo así que un saludo a todas aquí están avani nuevamente compartiendo algo que yo sé que les va a servir aquí vamos a entrar a lo que es la página principal ya ustedes conocen la dinámica esto es eh, las ofertas verdad eh, las las alarmas de oferta que siempre salen entonces lo que hacemos es que la cerramos ustedes vienen eh, aquí donde dice este mi perfil Luego le dan clic donde dice mis páginas web. Luego que ustedes ya lo hicieron, eh, los va a traer a esta sección. Este link está aquí, ustedes le dan clic. Aquí lo copiamos, ¿verdad? Y nos vamos a una página como por ejemplo puede ser la página de Facebook en su tienda, este en su página de negocio o su tienda que tengan ustedes este, ya elaborada, ¿verdad? Aquí lo que se hace es lo siguiente. Bueno, déjenme hacerle clic acá a mi página de negocio para poder este, explicarles cómo va a ser la dinámica. Así que disculpen la tardanza. Eh, muchas veces lo que es la, el internet se pone lento, pero ya saben, la intención es eh, mostrarles una forma Práctica eh, y sencilla de trabajar. Así que vamos a hacerle clic en esta, a uh, crear un post. Aquí nosotros vamos a, a colocar uh, el mensaje más fácil que nunca. El inscribirse en Sermat. En Cermat, uh, Con un clic. Con un clic estarás. Eh, ganando el 50% segundos ventas ok entonces acá este vamos a, a corregir la puntuación verdad bien importante revisar que todo esté bien escrito para que este las personas puedan eh, leerlo bien y vean que está hecho de una manera profesional. Entonces acá eh, vamos a colocar unos emojis donde eh, la persona eh, se va a dirigir. ¿verdad? Entonces acá yo voy a, a pegar lo que es el link que tomé de la sección que les mostré. Entonces este, ahora voy a bajar una foto. En esta foto eh, yo puedo poner si yo quiero productos o si, si yo quiero poner cualquier cosa. Entonces acá yo voy a poner ofertas. Eh, lo que yo les estoy mostrando aquí es súper ofertas. Más fácil que nunca... Eh inscríbete en serma con un clic y estarás ganando el 50% entonces ese es mi mensaje yo lo voy a postear en este momento entonces eh, vamos a esperar unos segundos mientras aparece verdad y luego cuando la cuando ya está publicado y digamos que la persona ya lo vio entonces eh, va a tener la opción verdad de eh, darle clic vamos a refrescar un poquito acá que salga eh, la, la publicación, entonces acá eh, si usted está viendo esto y usted dice, hmm, esto está interesante me voy a inscribir, voy a hacerle clic ¿verdad? luego esto eh, va a llevar a la persona eh, a, a esta página donde va a poder poner su información lo va a poder poner en inglés o en español aquí vamos a poner que ella se llama María Torres estos son nombres ficticios, ya saben ustedes eh, el sexo es femenino la fecha de nacimiento es muy importante, el año es del 1997 y digamos que ella es de mayo 24. Entonces ya queda la foto, eh, pues eh, la fecha pegada, perdón, aquí en esta foto que estamos llenando en este formulario y aquí vamos a colocar un celular. Aquí luego se coloca el correo electrónico, entonces el celular que se va a colocar acá, este eh, debe ser algo que no esté registrado anteriormente, entonces vamos a colocar eh, este, el mío pues ya está registrado, no lo va a aceptar por eso es que eh, se los lo muestro porque no lo va a aceptar porque ya está registrado un teléfono que haya sido registrado anteriormente no va a funcionar así que esa es lo que quería mostrarle entonces acá lo que se hace es se coloca otro número y luego les va a permitir continuar una vez que lo hacen ya les deja eh, que ustedes elijan el kit que van a querer para inscribirse. Así que, y les quería enseñar este corto video. Eh, yo sé que de acá no puedo pasar porque no tengo un teléfono que no sea que no esté registrado, eh, lamentablemente, para continuar en la muestra, pero cuando ustedes coloquen el de ustedes, ya ustedes van a saber que es de la persona que están inscribiendo en su grupo. Así que, bueno, chicas, a trabajar. Yo creo de que eh, esta súper herramienta les va a servir. Este, este link les va a permitir a ustedes eh, hacer eh, su grupo porque las personas al verlo van a poder hacerle clic y van a poderse inscribir. Así que muchas felicidades a todas las que van a comenzar a trabajarlo. Espero les haya servido esta información de cómo encontrar su link para que la persona pueda inscribirse. Bye.